Dios les bendiga, hermanos amados. Eh, mi nombre es Wilson Caro y les saludo aquí desde la ciudad de Barcelona, en España. Ah, es para dar mi testimonio. Pues yo me conecto regularmente por los cultos de, de la Iglesia Madmin de Bogotá. Y bueno, siempre estoy bendecido por la palabra de mi pastor David. Estoy conectado ahí. La palabra que compartimos también de mi reverendo Yerolet. Y soy bendecido también por escuchar la palabra mejor dicho es algo muy grande para mí y uh, el martes pasado yo me comencé a sentir muy mal porque estaba estaba trabajando y ya comencé a sentir muy muy mal y pues eh, eh, comencé a sentir mucho dolor de cabeza y comencé a sentir mucho malestar también del estómago y mucho eh, un, una, una, un malestar muy fuerte y pues eh, Conociendo ya la epidemia que está, del virus que está dando, pues me, me, me estaba preocupando por, por el dolor de cabeza fuerte y los síntomas eran propios de este virus. Entonces yo ya corté la, la, la, la faena de mi trabajo y me fui para la casa porque estaba muy mal y cuando iba de camino llamé a mi pastor David, le llamé al teléfono y en el mismo momento mi pastor David oró por mí. Y, y fue impresionante porque yo sentí la sanidad en el mismo momento, fue algo muy poderoso, algo muy, muy espectacular y muy lindo y fui bendecido grandemente por, por esta sanidad instantánea, entonces testifico de que realmente Dios está con nosotros y que Él escucha cuando le clamamos de todo corazón y gracias a Dios, a la vida de mi pastor David por orar por mí y por estar dispuesto en, en, en, en el mismo momento para orar por mí. Ha sido de grande bendición para mí y para que mi fe se aumente y para buscar a Dios con más fuerza. Un abrazo para todos, hermanos amados. Se les bendiga.